termina de solucionar. Buenas noches a todos nuevamente, gracias por estar aquí en su, en su sintonía en este programa actualización sistémica 2021. Buenas noches a todos nuevamente, gracias por estar aquí en actualización sistémica 2020. Buenas, noches. Buenas noches nuevamente, gracias por estar aquí en actualización sistémica 2021. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Te oía un eco, pero ahorita es, sí se escucha bien. Ok. Te oía perfecto. un eco, pero. Sé ahorita que lo tengo que apagar por aquí porque él había. Estaría... No, no ha entrado todavía. Ya casi tienes otra ventana de Facebook abierta y yo creo que sí ya estamos en vivo. Ya, ya estamos en vivo, sí. Perdón, lo que pasa es que no miraba el icono, a, eh, estaba al lado de Norita, entonces como está la pantalla blanca no la miraba, no lleva para dónde hacerle, pero ya estamos eh, en vivo. Este, Nora, muy buenas noches. Leslie. Buenas noches a todos. Eh, gracias por estar acá en su programa Actualización Sistémica. escucharán por ahí un angelito que está hablando detrás de mí, de cuatro patitas. Así que, perdón por eso. Este, como les estaba diciendo, dándoles la bienvenida, el eslimística desde California, eh, dándole una invitación, una gran sorpresa a todos ustedes con la presencia de nuestra queridísima amiga Nora Rodas. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con estas bellezas especialmente en esta semana que se conmemoró el Día de la Mujer, ¿verdad? Por todas esas mujeres luchadoras que están atrás de nosotros, que hicieron posible que nosotros las mujeres podamos estar presentes en muchas actividades el día de hoy, que... Antes solamente eran para los masculinos, así que es un honor. Gracias, um, Leslie, por invitarme. Gracias, Isa. Gracias, Joyce. Y pues, como siempre, un honor para servir. Estoy aquí para servir. Y pues, gracias. Gracias y, a ti por darnos la oportunidad. Ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, queremos comentarles cuál es el tema que tiene preparado Nora. Es cómo me convertí en mujer medicina importante el que podamos compartir, el que Nora nos va a compartir desde su perspectiva, desde lo que ella vivió, el cómo se convirtió en mujer medicina. Recordemos que en este mes, precisamente como lo dijo Nora, pues no es felicitarnos, sino es reconocer el valor de todas las mujeres que a través de la historia han logrado cosas inimaginables. Es reconocer que a pesar de la violencia, a pesar de las limitaciones que la misma sociedad impone, la mujer desde el amor y desde la inteligencia y la convicción logra salir adelante. Muchísimas mujeres en la historia que conocemos y como terapeutas creo que este es un camino que todavía tiene mucho que recorrer y tenemos en la luz divina mujeres como Nora, por eso es que va a compartirnos su historia de vida de cómo se convirtió en una maravillosa mujer medicina. Es todo tuyo el micrófono, Nora. Muchas gracias. Bueno, pues eh, mientras se van conectando, ¿verdad? Mientras compartimos también, eh, yo ya lo compartí en mi página para que pues, los seguidores puedan también verlo por ese medio y mientras las que van entrando también puedan compartirlo en sus páginas. Eh, es muy importante, yo aprendí eso eh, con una doctora que seguía, ella decía, si tú no quieres perderte un programa, compártelo en tu página de Facebook, y aunque no lo veas ahora, lo vas a poder ver después, en lugar de estarlo buscando. Si lo compartes en tu página, va a ser mucho más fácil encontrarlo. Entonces, pues, compártalo a su página y así va, va a ser más fácil encontrar los programas, ¿verdad? Eh, bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Nora Rodas eh, de Morales, que es el que uso en mi país. Pues se usa el de para decir que eres casada. No como pertenencia, ¿verdad? Pero de casada. Soy Morales Rodas de, de Padre. Y es muy interesante esto de los apellidos, después les voy a platicar un poquito sobre el tema. Eh, soy madre, tengo tres maravillosos hijos nacidos, uno no nacido, y casada por más de 35 años. Eh, soy maestra, facilitadora, uh, acompañante, le digo yo, porque me gusta acompañar a las personas en su proceso de sanación. Eh, y también eh, soy una persona que le gusta mucho eh, el área social. Soy muy sociable. Me encantan las siestas. Soy una humana, una humana se puede decir en todo el sentido de la palabra. Entonces eh, me desarrollo por los últimos ocho años eh, en el área de la salud. He eh, practicado, estudiado, integrado muchísimas técnicas que ya no me recuerdo los nombres de tantas. Pero el tema de hoy es cómo Nora, cómo llegó Nora a este punto de su vida a ser una mujer medicina. Bueno, para empezar, ¿qué es una mujer medicina? Una mujer medicina es una, una mujer que... En estos tiempos ha quedado un poco olvidada, se puede decir, porque viene de nuestros ancestros, ¿verdad? Pero es una mujer que se interesa por su salud, por la salud de su familia y por la salud de otros. Eso es una mujer medicina, una mujer que comparte lo que sabe para poder ayudar a otros a sanarse, a autosanarse, ¿verdad? Eso es ser una mujer medicina. Entonces, ¿cómo llegué yo a este punto? pues Uh, es bien chistoso porque creo que si vuelvo para atrás todavía no sé cómo llegué a este punto <risa> desde muy chiquita me me gustaba mucho el área de las plantas me recuerdo que me creó una una bisabuela una tía abuela que curaba con plantas la tía monchita se llamaba y es muy es muy interesante porque a mí se me había olvidado de mi tía monchita y esta semana tuve una interesante constelación familiar y en la constelación salió la tía Monchita. Y yo dije, wow, creo que la tía Monchita me viene a hablar porque yo tengo un programa que voy a hacer el sábado con estas bellas mujeres. Y pues la tía Monchita me vino a decir, hey, acuérdate de mí, mírame, ¿verdad? Mírame. Y dije, sí, tía Monchita, sí te veo y te integro, ¿verdad? Ella, ella curaba con plantas. Ella decía, mira, Norita, esta planta, este, te va a quitar esta manchita, y agarraba las plantas y nos las sobaba, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que desde muy chiquita yo ya estaba como integrándome a, a lo que iba a ser 50 años después, ¿verdad? Luego en el camino eh, fui aprendiendo, eh, pues estudié como todos nosotros, me fui a la universidad y todo eso. Sin embargo, no era el, el camino, ¿verdad? No era lo que realmente... Me hacía feliz, no era en lo que yo me sentía cómoda. Eh, trabajé por muchos años en otras alternativas, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces... Um, yo me, me, me escapaba de la casa y me iba a los lugares donde las señoras, las comadronas, por ejemplo, y las curanderas y los masajistas, los, los, los hueceros que les dicen. Yo me recuerdo que a mí me gustaba mucho ir y ver lo que hacían. Me gustaba ver cómo sanaban, cómo sobaban y todo eso. No entendía el por qué, pero era porque me estaban preparando, me estaban preparando para lo que yo iba a hacer después. Entonces, ¿cómo llegué a este punto ahora? Hoy por hoy, les puedo decir, tengo en el área holística casi 10 años. Eh, he invertido como unos, no sé, el otro día estaba haciendo las cuentas, invertido como unos, no sé, tal vez como unos 50 mil dólares en estudiar, en los manuales, en los cursos, en el equipo, ¿Verdad? No parece, pero dije, wow, no sé, me quedé corta, yo creo, pero he invertido bastante en el aprendizaje porque es bueno tener el conocimiento para poder ayudar a otras personas. Um, he estudiado um, desde psicoterapia hasta bioneuroemoción, he estudiado psicomagia, que me encanta, eh, bioenergía magnética vibracional, que es mi, mi campo, eh, el método Yuen también. En fin, tengo muchísimas técnicas que aplico, pero ¿cómo llegué la primerita vez a, este, a esta nueva sesión, digamos, dejando atrás todo lo que venía aprendido empíricamente? Um, llega un día, les voy a contar esta historia que me encanta. Eh, tengo una prima aquí en Estados Unidos y ella le diagnosticaron cáncer. Entonces, una amiga de ella había tenido cáncer, había hecho quimioterapia, había hecho todo lo que regularmente ustedes conocen que hace una persona con cáncer y la amiga se murió, de todas maneras. Entonces, cuando a ella le dicen que tiene cáncer, ella dijo, yo no quiero morirme igual que mi amiga, yo quiero buscar algo diferente. Entonces, se puso a buscar y con la ayuda de su hermana encontraron a, a un doctor de Guadalajara que hacía biomagnetismo. Entonces, ella fue al doctor, fue a este doctor a Guadalajara, le hicieron biomagnetismo, el doctor le dijo, claro que te puedes sanar, esta es una técnica que viene desde 1980, el doctor eh, se llama Isaac Goiz, él tiene un libro que se llama El cáncer es curable y le platicó todo el tema, y ella pues estaba padeciendo de esto y dijo que yo entonces quiero este, sanarme y buscar alternativas, no quiero hacer la, la quimioterapia porque eso mató a mi amiga. Bueno, so, el, eh, se hizo la sesión y, y como tenía que hacerse varias sesiones para el cáncer, el doctor le dijo que él podía venir a Los Ángeles, pero que para que a él le costeara pues que ella le, le juntara unas personas, ¿verdad? Entonces mi prima empezó a llamar a quién? pues a la familia, ¿verdad? Y este y me llamó y me dijo, Norita, ¿sabes qué? Estoy haciendo un tratamiento para el cáncer que se hace con unas piedras magnéticas, me dijo, no me dijo imanes, ¿verdad? me dijo unas piedras magnéticas que te ponen en el cuerpo, pero este yo quisiera que ustedes vinieran a hacerse el tratamiento porque el doctor necesita gente. Y bueno, yo dije, pues yo no sé mucho de eso, pero pues vamos a apoyar a la prima, ¿verdad? Y fuimos. Entonces fui para allá con ella, no sabía de qué se trataba, este pero me dio la confianza de que él dijo que era doctor, ¿verdad? Entonces empezó a hacer la terapia. A los que saben de biomagnetismo, saben que uno se acuesta, el doctor no dice nada, el terapeuta no dice nada, y de repente comienza ¿verdad? a decir qué piñal, qué ojos, qué oído, qué orejas, verdad qué vaso, qué páncreas. Yo decía, ¿qué estará diciendo, no? Y, y me impresionó un poco cuando dijo testículos. Y yo dije, si sí, yo no tengo testículos, ¿por qué me está diciendo eso, verdad? Pero entonces, um, él hizo su sesión, a mí me pareció muy interesante. Yo estaba padeciendo de, de, de un ojo y en el ojo me salía como sangre en el ojito. Y, y se repetía cier cada cierto tiempo. Y yo pensaba que era un derrame en el ojo que yo traía por estrés, qué sé yo. Y cuando el doctor me, me hizo el examen, el testeo, me dijo, oh, lo que traes es un parásito que está atrás de las orejas. Se llama filaria. Eso se va con dos imancitos aquí en, atrás de las orejas en un punto que se llama mastoides. Bueno, eso se los cuento ahora que yo ya sé los puntos, ¿verdad? No me acordaba en ese tiempo. Y dijo, con eso te vas a sanar. Y ya me puso los, los imanes. Y dicho, como él lo dijo, tal cual, hasta el día de hoy, 10 años después, a mí nunca jamás me volvió a salir esa sangre en el ojo. Maravilloso. Yo dije, wow qué impresionante! Entonces, mi prima, que es muy lista, me dice, Nurita, tú eres muy lista. Dice, y aprendes rápido. ¿Por qué no estudias esa técnica? Y en lugar de que traigamos al doctor tú nos haces la terapia, y dije, pues está loca, yo no soy, yo no soy doctora, yo no sé nada de medicina, yo no sé nada de anatomía, este, yo soy administradora de empresas, trabajo en oficina, en ese tiempo trabajaba en la oficina de su hijo, que tenía una oficina de, de abogados, y hacíamos bancarrotas, o sea, nada que ver con esto, y yo decía, ay, no sé, yo no sé nada de eso, sí sé dónde queda el hígado, ¿Dónde quedan los riñones? Pero otra cosa, no sé, ¿verdad? Entonces, mi prima me dice: No, tú, tú puedes, estudia y puedes aprender. Entonces, cuando el doctor venía, mi prima me daba un cuadernito y me decía: Ahorita, métete, métete, métete, apunta todo lo que diga el doctor. Y yo le decía: ¿Cómo? Y ella le decía: Doctor, este, ella es muy buena secretaria. Ella le va a ayudar a anotar todo lo que usted quiera anotar, ella le va a anotar, ¿ok? Métete, métete. Y me metía, me metía con todos los pacientes que entraban y, y me decía, tú apúntale, todo lo que oigas, apúntale, apúntale. Un día les voy a enseñar mi libreta de todo lo que apunté, que yo no sabía qué era, ¿verdad? Pero con el tiempo, pues, obviamente me iba a ayudar. Y entonces, este, mi prima me dice, el doctor de los imanes va a dar un curso en México, y yo le digo, ah yo no puedo ir a México. Bueno, sí puedo salir, pero no puedo entrar de regreso. Entonces dice mi prima, yo voy a ir, yo puedo ir, yo puedo ir a, a México. Dice, yo voy a ir a tomar el curso, voy a comprar todos los manuales y si venden grabaciones, te las traigo. Y dicho y hecho, se fue mi prima. Para todo esto, ella había recibido ya casi como unas 12 sesiones y ya la habían dado de alta no recibió más que tres uh, sesiones de radiación, no le dieron quimioterapia, y hasta el día de hoy es sobreviviente del cáncer, mi prima, con el biomagnetismo. Entonces, imagínense la credibilidad que da eso, ¿verdad?, para, para ser uno terapeuta de eso. Entonces, se fue mi prima a México a tomar el curso del doctor Boyce, para hacerles el corto eh, cuento largo, pues mi prima es, es una persona de 70 años, ¿no? se, se, en ese tiempo tenía 60, ahora tiene 70, entonces so, dice yo no voy a aprender nada, pero yo voy a ir por ti y voy a comprar todos los manuales. Y cierto, fíjense, me compró todos los libros que vendían. Claro, en ese tiempo no, ve, no habían grabaciones. Bueno, el doctor Goiz, de hecho, nunca ha vendido los cursos grabados. Bueno, ahora los hijos, no sé si ya los venden, pero el doctor Goiz jamás. Entonces, mi prima no pudo agarrar nada de grabaciones más que los libros, ¿verdad? Todos los libros que me trajo. Y yo leía los libros y los estudiaba, pero no, no sabía por dónde entrarle a la técnica. Así que me fui a la internet a buscar y a buscar y a buscar. Y bingo, encontré a un alumno del doctor Goiz que trabajaba en el hospital con el doctor Goiz, que se llama Alonso Hernández. Ashaika, el Ashaikita, mi amorcito, le digo yo, porque él me enseñó de todo. Yo, yo lo veía y yo dije pero tiene como 18 años, es un niño. ¿Cómo puede enseñar él esto? Pero cuando este, yo le mandé mensaje, él dijo, sí, yo voy a dar, el, yo voy a dar el, el primer curso en línea por la plataforma Zoom. Y yo dije, ¿qué será eso? Apenas conocí al YouTube, yo nada más. Hace 10 años no se oía mucho del Zoom, y dije, ¿qué será eso? ¿Cómo será eso? Y tuve que aprender primero a saber cómo se usaba el Zoom en un curso antes de agarrar el curso con Alonso. Y bueno, ese fue mi inicio. Ese fue mi primer encuentro con Alonso, que quiero agradecerle en público porque la verdad lo que yo sé y lo que yo hago acerca de la bioenergía magnética vibracional y del biomagnetismo lo aprendí a través de él eh, todos sus conocimientos están en mi ADN y en mi ARN <ríe> con la intención, ¿verdad? aquí, en el primer cerebro entonces um, así fue como introdu en, me introduje en el área del biomagnetismo, pasó un tiempo y estuve estudiando todo lo que era científico eh, descubrí en un video de YouTube, a un doctor que estaba aquí cerca en el área por donde yo vivo, que liberaba emociones atrapadas. Era un quiropráctico y se me hizo tan interesante, le platiqué a Alonso y me dijo, Alonso, ve, ve a tomar el curso, míralo, a ver de qué se trata. Y me fui a tomar el curso con el doctor Bradley para ver cómo era que liberaba las emociones atrapadas y todo eso, fabulosísimo también. Y estuve así como unos tres o cuatro años dándole a la bioenergía magnética vibracional, al biomagnetismo. Y luego llegó una mujer medicina a mi vida que me dijo que yo tenía eh, que expandir mis alas, que tenía que abrir algo más en mi vida, que tenía que abrir el tercer ojo que en ese tiempo, pues, yo lo único que sabía era que aquí colocábamos la intención y la atención que nos enseñaba Alonso, pero no sabía algo más del tercer ojo. Eh, no sabía de los chakras, no sabía de los centros de energía, no sabía nada de eso. Entonces, eh, esta mujer medicina que llegó a mi vida, eh, peruana, me empezó a enseñar eh, cómo nosotros podemos autosanarnos, ¿verdad? A través de muchas técnicas. Y aunque nosotros no seamos médicos, no seamos doctores, no seamos este, chamanes, no seamos espiritistas, podemos sanarnos, podemos autosanarnos. Y que necesitamos la ayuda de, de mujeres como Joyce, como Leslie, como Isa para hacer eso, porque tenemos un poco de conocimiento y podemos guiarlos en el proceso. Pero realmente el cuerpo se autosana, ¿verdad? De... Adentro hacia afuera. De hecho, cuando describieron las llamadas enfermedades incurables, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Incurable. Curable de adentro hacia afuera. ¿verdad? Entonces, nos podemos curar de adentro hacia afuera. Entonces, en ese sentido, eh, empecé a estudiar otras técnicas, empecé a estudiar la psicomagia, que me encanta He ayudado a muchas personas a, a soltar muchos miedos, a soltar muchas depresiones a través de la psicomagia. Eh, empecé a estudiar y a introducirme en el método Yuen, que eh, hoy por hoy también lo integro bastante. Me encantó muchísimo. Eh, no tuve la oportunidad de estudiarlo directamente con el doctor Yuen, aunque él vive aquí cerca porque es un, un curso bastante costoso, ¿verdad?, Costoso en el sentido que, pues, hay que pagar bastante dinero con el doctor Yuen. Eh, si tú, por ejemplo, porque lo costoso se paga con dinero, ¿verdad? Lo valioso tú lo puedes dar sin dinero, ¿verdad? Entonces, pero como yo siempre he dicho que este nací con estrella, algunas nacieron estrelladas, pero yo nací con estrella. <risa> y me ha llegado todo, gracias a Dios. Bien. Entonces, ah, me llegó el, do, eh, me llegó el, el ingeniero eh, José Palomo, el ingeniero Pepe. Llegó, se cruzó por mi vida. Y dijo, aquí es donde yo voy a aprender el método. Entonces, tomé con él los cursos, me certifiqué con el, con el ingeniero pero también aprendí con otra chica muy buena que, está, que empezó a dar las clases gratis en el YouTube, que se llama Lisa, me encanta ella, muy buena, con ella reforcé. Eh, han habido técnicas que yo les quiero platicar a las personas que me están escuchando, que tal vez están empezando a estudiar o tal vez quieren estudiar alguna técnica, que, que le echen ganas, que no se rajen, porque yo hay técnicas que las, las he repetido, yo tomé el nivel 1 um, con, con Pepe, con el ingeniero, lo tomé el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y saben qué? No aprendí. Lo repetí. Repetí otra vez el 1, el 2, el 3 y el 4. Y luego cuando quería sacar el avanzado con Alonso, me dijo, no, pues yo, tú te graduaste hace años, ahorita todo está bien, todo está nuevo, me dijo. Métete y estudia los cuatro niveles otra vez y qué creen. Repetí otra vez con Alonso el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces he sido bien repitente, ¿eh? Pero creo que me ha ayudado un montón porque repetir las cosas. Perdón. ¿Y vas a hablar? ¿Alguien iba a hablar? Permíteme un segundito, Leslie. No sé si quieras aportar algo antes de retirarte. Estaba ella tiene que retirarse porque la muchacha, bendito sea Dios, anda en celebraciones. Cuéntanos un poquito, Leslie, en, en, los, en las celebraciones hermosas y bendiciones que Dios te ha dado este año. Mira, gracias a Dios. Uh, y como dice Nora, ¿no? es, es, y todas ustedes lo saben, es una trayectoria en la que invertimos pasión, amor. no Para poder primero tratar de ayudar a nuestros seres queridos. Y luego a todas las personas que vienen a integrarse a, integrarse a nuestro proceso. Entonces, este, en el transcurso he sido bendecida con personas que reconocen esa ese labor, eso que venimos haciendo para darle fuerza y soporte a lo que son las terapias complementarias, la medicina complementaria. Porque esto no, no para, en ningún momento, eh, sustituye la visita a su médico. Entonces, este, gracias a todo ese esfuerzo y a esas personas, por segundo año consecutivo, primero Leslie Mística, la institución, y ahora eh, Leslie Carolina Sánchez, la persona, han sido elegidas por el Congreso por el labor que se le ofrece. Con mucho respeto, pido perdón y disculpa a los hombres, pero. Las mujeres son muy sufridas en el área de el cáncer, de todos estos fenómenos tumorales que ya todos ustedes conocen y es ahí donde viene la labor de Leslie Mística Institución, que es Leslie Mística Healing Place, ayudar a todas esas mujeres que no pueden pagar los servicios eh, por dinero, por una situación legal, por lo que ustedes quieran, en personas que son víctimas de abuso doméstico y falta de vivienda. Entonces, hay muchas situaciones en las que la mujer necesita la ayuda porque se nos ha olvidado. La sociedad nos ha condenado a que dependemos de un hombre o porque la sociedad es machista, ¿verdad? Desde cierto tiempo para acá. Entonces, gracias a todas esas mujeres que se han atravesado en mi camino, profesionales y no sufridas o no, es que eh, ha sido reconocida Leslie Mística y Leslie Sánchez por, por el Congreso por esta labor que se hace altruista, así que quiero agradecer a todos ustedes, a mi querida amiga, las tres son mis amigas y las que están detrás de la pantalla también y usted que nos está viendo también es bienvenida a mi círculo de amor para que podamos seguir evolucionando, creciendo y a pesar de que me retiro, eh, porque hay otras personas que también están conmigo en esta labor compartiendo el mismo Reconocimiento, porque estamos en esto, luchando para que se reconozcan nuestros derechos como terapeutas holísticos, legales y todo lo demás. Porque la unión hace la fuerza, porque juntos somos más. Así que les agradezco y los quiero dejar aquí con este mujer oh, que empodera también hay a muchas mujeres y que gracias a ella también yo conocí esa escuela, venía por otros hombros porque muchas escuelas. Pero fíjense bien que las escuelas o las personas con las que coinciden, pues sí, eh, sean fidedignas. Tu trabajo habla, así que tú, ese es, eso es lo que mejor les puede decir. Hay diferentes, nadie es mejor que nadie, ¿verdad? Pero dice que por sus frutos se conocerán. Entonces este, sigamos apoyándonos. Gracias, Norita, por estar aquí. Gracias, Insta. gracias, Jovis. gracias a usted que está del otro lado. Me encantaría quedarme, pero me encanta irme también, porque es bien para todos. Si yo puedo, es para todos, para todas, porque detrás viene Joyce, detrás viene Isa, detrás viene Nora. Y sé que todas juntas vamos a hacer algo grande, internacional. Así es, Leslie, felicidades por esa, esos alcances que estás teniendo. Eh, yo me siento muy honrada de ser tu amiga, te conocí hace como unos cuatro años. Tuvimos trabajo juntas, eh, muy bendecida, me abriste las puertas de tu casa y de tu corazón y de tu cocina, <ríe> porque también me quedaba a comer. <ríe> y este, muy, muy honrada y muy agradecida, muy feliz agradecida de haber coincidido contigo en esta, en esta vida. Y definitivamente con Joyce coincidimos en varios cursos también y no sabíamos pues que en el futuro, verdad cercano, mediano o lejano, íbamos a estar juntas también en programas. Y hoy, pues, el, el, el universo, eh, la vida, me está uniendo con Isa, por alguna razón también. O sea, así que me siento honrada de estar con ustedes, mujeres empoderadas que están haciendo cambios, como dice Leslie, en el área holística. Y yo me siento contenta porque ahora que yo fui a la ciudad, este, me dijeron qué hacía y yo le dije al señor lo que hacía, inmediatamente me dieron mi permiso de la ciudad. Ahí, o sea, ahora lo tenemos ya, antes no había, antes era nada más masajista, hoy tenemos Reiki y el área holística en la ciudad de, pues en la ciudad de aquí de, de, de, de, del área de San Fernando en Banais. Y pues me dieron mi, mi, mi licencia que yo podía trabajar tranquilamente lo que yo hago. Así que para todos los que no han tramitado su permiso, pues lo pueden ir a tramitar fácilmente porque aquí sí lo están dando, ¿verdad? Y gracias, Leli, Gracias por la invitación y que tengas buena tarde, ya que te vas a retirar. Les dejo un abrazo a todas y a todos ustedes. Gracias por conectarse. Comparta, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Y en la próxima semana ya estaré en Pensilvania. Así que gracias. Un abrazo a todos. Las quiero mucho. Un abrazo. Sigan disfrutando. Estén muy bien todas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces um, sí. la, la otra cosa, la otra cosa que, que también a mí me gusta es que cuando yo trabajo con, con los clientes, con los usuarios, me encanta darles todo lo que lo que lo que a mí me gustaría que me dieran en una sesión. Entonces, me entrego al 100%. No, no, no pongo un timer para las personas. Eh, si necesitan una hora, si necesitan dos horas, yo les doy ese tiempo en la, en la terapia sin ningún costo extra. Eh, si necesitan hablar, los escucho. Si necesitan no hablar, pues también... Les respeto. Eh, tengo mucha gente, gracias a Dios, llegando. Eh, tengo eh, un centro y también soy maestra. Doy clases de bioenergía magnética vibracional. Eh, doy, doy diferentes clases de bioscodificación, de bioneuroemoción, del péndulo, eh, etcétera. ¿no? Tengo un centro integral. Eh, trabajo también en el área de la integración de personas a la sociedad cuando vienen de estar en adicciones, de estar en los centros penitenciarios, ¿verdad? Trabajo con una non-profit organización que se llama Tarsana, centro de Tarsana, Tarsana Treatment Center. Soy promotora de salud, eh, doy clases a padres de familia en las escuelas para que se eduquen y a mí me encanta más el área emocional porque pues ellos nos dejan los temas libres y a mí me gusta mucho trabajar con las emociones, enseñándoles a los padres cómo ayudar a sus hijos a que se expresen, a que liberen esas emociones, esos traumas, ¿verdad?, que traen eh, He tenido experiencias maravillosas con los muchachos, con los niños, con los adolescentes. He tenido experiencias con bebecitos recién nacidos. Eh, He tenido muchas experiencias ayudando y sirviendo y es lo que más me gusta. Yo vine a servir y eso lo pongo a disposición. Eh, tengo una lista eh, que le llamo mi servicio a la comunidad y en esa lista entran todas las personas que me piden sesiones a distancia y que son sesiones gratuitas. La dejé abierta desde que Joyce eh, creo que fue una de las iniciadoras que eh, abrió la página de Abriendo Corazones, Sanando Corazones a Shaika, que se abrió para el, la pandemia. No estoy mal. Eh, creo que junto contigo, ¿verdad, Joyce? ¿Lo abrieron? No, no yo estaba en el otro, en el latinoamericano. Ese... ¿Quién abrió Sanando Corazones a Shaika? ¿Alonso? Creo que Alonso, con alguien más, pero no sé quiénes son. Yo me... Ah, en el de Latinoamérica. Bueno, en esas páginas que se abrieron para hacer terapias gratuitas, en el de Sanando Corazones se abrió durante la pandemia. Entonces estuvimos uh, trabajando con mucha gente a distancia sanándolas y luego hoy por hoy pues ya se quedó, no era ya no solo para lo del bicho, sino ya ahora es general. La gente entra y pone sus dolencias y lo que quiere ser tratado. Y bueno, yo me quedé eh, con esa página virtual, digamos, se puede decir, pero en mi agenda. Entonces yo tengo una agenda en donde las personas que me piden ayuda gratuita, yo lo voy poniendo en agenda y voy haciendo este, durante la semana las sesiones gratis para las personas que lo necesitan, que están a distancia. Y es como darle un servicio a la comunidad. Entonces... Eh, claro que les dejo saber cómo va la, la lista de espera, ¿verdad? No, no puedo hacerlo inmediatamente, pero conforme lo voy tratando, lo voy haciendo. Entonces, ah, tengo esa parte para servicio, la parte de, de las clases y la parte de integrar a otras mujeres. Te, pertenezco a varios grupos, eh, unos holísticos, otros que no son holísticos, que son de negocio. Entonces, eh, las mujeres que llegan a mí, trato de integrarlas. Eh, también este, me certifiqué como coach de vida y en esa área eh, la desarrollo con mis clientes, ayudándoles, por ejemplo, si la persona llega siempre por una enfermedad, pero al final se deriva porque viene muy estresado, muy angustiado, muy preocupado porque no tiene trabajo. Entonces ahí hago mi trabajo como coach de vida y ahí le ayudo para buscar un trabajo le ayudo para que haga su resumen, le ayudo para para en el área holística le ayudo para abrirle los caminos, liberarle las emociones, abrir sus centros de energía para que se empodere, ¿verdad? Trabajándole el plexo solar etcétera etcétera y obviamente en el área material pues le digo que okay, vamos a buscar oportunidades de trabajo tengo personas clientes que trabajan en un banco él anda buscando de un banco entonces lo refiero con mi cliente que trabaja en el banco eh, tengo una persona que tiene agencias que limpian edificios él anda buscando limpieza lo refiero con esas personas y muchos de ellos han encontrado trabajo de esa manera entonces no es solo el hecho que vinieron a sanarse sino es el hecho que también se incorporaron a algo que no tenían, algo que les estaba faltando. Como dice Leslie, si vienen porque tenían una violencia doméstica y tal vez están buscando por un abogado gratuito que no, puede, pues no pueden pagar eh, ayuda, ayuda legal, entonces los conecto con un centro ¿verdad? de ayuda legal. Todo ese servicio es, es un conjunto y por eso es que um, no es que yo... Um, ¿Cómo les digo? Yo no sabía que yo era una mujer medicina. Hasta que llegó una persona y me dijo, Nora, tú eres una mujer medicina. Y yo, yo dije, ¿qué será eso? Yo no sé qué es eso. Y me puse a investigar. Y me encantó. Compré un libro sobre eso y empecé a investigar. Y, y todas las descripciones, decía, ah, si ¿sí yo hago eso. Si sí, yo hago eso, si sí, yo hago eso, yo hago eso. Y dije, ay, con razón le llaman mujer medicina, ¿no? So, este, y me encantó el nombre, me encantó el nombre, me encantó el tema. Yo dije, ese tema queda muy bien ahora que es la Semana de, de la Mujer para empoderar a otras mujeres que también sean mujer medicina, como Joyce. Joyce es una mujer medicina, Isa es una mujer medicina porque estamos ofreciendo a la, a la, al, al servicio del mundo cómo se puedan sanar. ¿De qué? Pues de todos los campos, ¿verdad? De todos los campos, sin ego, ¿verdad? Dejando el ego, el ego atrás, eh, que, que esa codificación genética, epigenética que tengamos, que vibremos en confianza, pero que eliminemos todo el ego, todos los miedos, todos los limitantes, ¿verdad? Que trabajemos... En sencillez, que yo pienso que es lo, lo, lo que se necesita para este caso. Yo tengo varios este, testimonios que he recolectado con las personas y me encanta porque cada quien tiene su punto de vista, eh, cómo, cómo lo ven, no cómo, cómo yo lo veo y cómo lo ve otra persona, ¿verdad?, la percepción de cada persona. Me gustaría pasar algunos clips pequeños, pero no sé si se puede porque cuando se acerca el celular al, al, a, la, a la computadora, como que hace algún ruido, pero no sé si me dejan ustedes probar, si se puede escuchar alguno de los testimonios. Es, es en audio, entonces no sé si se pudiera escuchar. Norita, antes de que compartas el testimonio, me gustaría que nos platicaras un poquito y que compartieras con las mujeres que nos están viendo o que nos van a ver en diferido. Yo creo que en algún punto tuviste que observar y pasar, porque a todas las mujeres nos pasa en esto, ¿no? sobre todo cuando estamos en esta labor de la medicina holística, de que somos mujeres medicinas, pero pero no como médicos con bata blanca, ¿no? Que tenemos una bata blanca interna, sí, pero que no tenemos una cédula como un médico. Y de pronto, eh, ¿te viste en este punto en el que a varias mujeres nos ha tocado estar, en el que tu esposo o tu pareja no te comprende, o tus hijos, o tus amigos, o tu familia? ¿Te llegaste a, a sentir en este punto, en esta disyuntiva? en que tu familia de pronto no estuviera de acuerdo con lo que tú estabas empezando a desarrollar, a aprender, a poner en práctica, a los prejuicios, a los límites, a cuestionarte, ¿de verdad estoy en un buen camino? ¿Te llegaste a enfrentar a esto y cómo saliste de ello? Sí, definitivamente yo creo que la mayoría de terapeutas, hombres y mujeres, se han enfrentado con esto. Eh, y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero en este caso en particular, eh, al principio, el, el, el, al ser que yo más tuve que convencer y vencer fue a mí misma. Porque yo venía del área científica, yo venía de estudiar en la universidad y yo venía de todas esas creencias y todos esos programas y todos esos limitantes y venía también con los programas de mis padres en donde habíamos sido criados, que si te enfermas te vas al doctor y te dan un antibiótico. Yo ya era terapeuta y había momentos en que yo, si traía una infección, yo quería tomar antibiótico. Me sentía la necesidad de tomarme un antibiótico porque sentía que, que si solo me ponía los magnetos no me iba a curar. Entonces, siendo honesta, hasta yo misma tuve que convencerme o lidiar conmigo misma al principio. Luego, este, la parte difícil, ¿verdad? Eh, el vecino de lado, el vecino con el que duermes. Este vecino fue bien duro también porque muy escéptico, muy escéptico, creía que esto era bla bla bla bla, eh, creía que realmente que esto no era científico, para empezar el biomagnetismo, ¿no? que sí es algo científico, él decía que esto no era científico, eh, hoy por hoy con, con mi esposo tardó como unos tres o cuatro años en convencerse, eh, no fue fácil. Hoy por hoy es uh, mi fan número uno, <ríe> pero antes no, ¿verdad? Y eso que cuando yo tomé los cursos, él se sentaba en el sillón mientras yo estaba en la computadora y él estaba escuchando todo. Él conoce a todos mis maestros porque él, en la parte de atrás, él tomó los cursos, digamos, ¿no? Sin embargo, no creía. Él no creía que poniendo un imán aquí, otro aquí, te ibas a sanar. Y fue más difícil cuando comencé el método Yuen, porque en el método Yuen no pones nada. En el método Yuen preguntas la debilidad, ¿dónde está? En el cuerpo físico, mental, espiritual, psíquico, psicológico, ¿dónde estás? Ah, pues en el espiritual. Ah, ok, entonces, ¿qué traes? Vienen karmas, viene en resistencia evolucional. Ah, pues la quitamos, vamos a mandar esa, esa debilidad a cero menos cero y vamos a fortalecer... Y él decía, ¿cómo con solo decir esas cosas se va a sanar la persona? Como un chasquido. Y yo decía, el doctor Cam Yuen dice que así es como ellos hasta ganaron batallas, la guerra, ¿verdad? Este, el doctor, el doctor Yuen dice que cuando él llegue a tener un millón de Terapeutas certificados, en el área latinoamericana, él va a liberar la técnica, la técnica va a ser gratis. ¿Qué les parece? Eso está fabuloso. Pero quiere que sea en el área latinoamericana, es lo que no sé por qué. No sé por qué en un millón incluyendo Estados Unidos o incluyendo China, ¿verdad? que son un montón, pero no, él dice que se va a liberar la técnica cuando llegue a un millón de membresías en el área latinoamericana. Bueno, eso era un comercial. Así que eso es para ver si quieren estudiar y así la agarramos gratis, <risa> la técnica, <risa> ¿verdad? No se Entonces, Yo ya contribuí con un, una cifra dentro del millón. <risa> ¿Verdad? Tú te certificaste con el doctor también Así que pues, mira. Ya solo nos faltan, ¿cuándo? ¿999 mil? Ah, no, menos, menos. Entonces, bueno, eh, sí me enfrenté mucho con eso, me enfrenté mucho también um, con mis hijos, um, un poco de resistencia en el sentido que ya no se querían acostar en la cama para ponerse los imanes, porque cuando yo practicaba, que Alonso nos mandaba a practicar 40 sesiones, y claro, yo me tardaba como tres horas, ¿verdad?, en cada sesión, entonces mis hijos, mami, ya vas a terminar, mami, ya vas a terminar, mami, ya vas a terminar, so, cada vez que yo les decía, venga, voy a practicar, salían corriendo, salían huyendo, porque eran tres horas, ¿Tú te imaginas? No se sé, me quedaban los pares y, en fin, ¿verdad? Y eso que todavía no aprendí a la con cinta de porque Si no se te mueven y se pegan con el otro Y cortar el masking tape. ¿Sí? En fin. Entonces, mis hijos, este ahora que aprendí la bioenergética y, y es más fácil, me dicen, mami, haces una terapia, pero a distancia. O sea, tampoco no quieren dejarse que les ponga los magnetos, ¿verdad? Quieren que lo haga a distancia. Y está bien. Pero eh, en mis hijos no, no agarré tanta resistencia. En mi esposo sí. Y la contraparte, con mi familia, eh, mis hermanas, ¿verdad? Mis hermanos, mis hermanas, mi papá, mi mamá ya, ya había fallecido, pero mi papá. Y eso fue porque... Yo vengo de una familia extremadamente católica, full. Un programa, ya sabes, cuadrado, cuadrado. Entonces, mi familia me decía, oye, pero eso no es del diablo, pero eso no es brujería, eso que estás haciendo, no se me hace que esté, um, ¿cómo se dice?, Um, amparado por las leyes de Dios eso no va en contra de la iglesia católica quién, ¿Quién te contesta quién te está diciendo ¿Quién sí, ajá, con, ajá, exacto, con quién hablas, quién te dice y cómo es eso y menos si mencionaba la palabra chakra ¿no? ¿chakra? Oh, eso es demoníaco, ¿cómo oh, va oh, a ser espiritual? ¿no? o sea, ¿qué es eso? entonces sí, la resistencia Aún todavía tengo un poco de resistencia cuando hago terapias con mi familia, con mis hermanos, hermanas, hay cosas que no hago o que no digo, las digo mentalmente, porque sí, todavía hay bastante resistencia y también hay clientes, hay personas que uh, yo respeto mucho sus creencias y pues sí, llegan todavía personas que uh, me dicen, por ejemplo, me dicen, yo sé que usted hace algo de eso de las chakras, pero yo no quiero que me haga eso. Entonces, pues está bien, ¿no? Pues ahí le alineo los centros calladito, pero pues no claro, digo nada tú nada más le preguntas, ¿necesitas esto? Y te va a dar la respuesta sí o no, y no es porque la persona lo diga verbalmente. Sí, exacto, Después, pero sí hay mucha resistencia. ¿no te, pasa, eh, no te pasa que de pronto, bueno, a mí mi esposo también, ¿no? Específicamente, ¿no? Siempre el vecino con el que duermes, Dios mío, es el peor que te puedas encontrar, ¿no? Y luego el mío es médico, entonces ya te podrás imaginar la resistencia que hasta el día de hoy. Y digo que hasta el día de hoy porque, por ejemplo, él voltea y me dice, hazme una terapia, hazme una terapia, hazme un rastreo, hazme un rastreo. Y yo, sí, ¿para qué quieres el rastreo? Es que tú hazme el rastreo, Hazmelo, hazmelo. Y yo, sí, ¿pero qué tienes? No sé, pero hazmelo, hazmelo pero él me pide que yo le haga el rastreo en bioenergética, pero que le ponga los imanes encima. O sea, psicológicamente él necesita que yo le ponga el imán encima y entonces ya surte efecto. Sí, sí. La mente, la mente. Como que no. El exceso de mente. Yo agarro el agua. Listo el cuadro. Diez minutos y está listo. Pero como yo ya sé que él psicológicamente necesita como esa resistencia que tú tenías, ¿no? De que es que necesito un antibiótico. Así está él, con que necesito que me pongas el imán, que yo vea que lo sienta. Y ya lo que hago es que le pongo los imanes para que esté tranquilo. Le pongo dos, tres pares de imanes, listo. Y como el imán lo duerme, el primer par de imán en donde yo se lo ponga, él se duerme. Y entonces así como que hasta siento que lo relaja emocionalmente. Y yo digo, bueno, sí. total, pero sí, verdaderamente, eh, mujeres. Pues sí, pues los, los, los testimonios que estamos compartiendo, Joyce, compártenos también a ti cómo te fue en este sentido, para que las mujeres que nos están escuchando, que de pronto les dicen, es que te estás metiendo, eh. o sea, a mí me llegaron a decir, es que estás en una secta, y yo, oye, no, nada que ver, ¿qué pasa con tu mundo, no? Y de pronto si tienes que hacer meditaciones, pues son meditaciones de práctica diaria. De para que tú llegues a esa atención plena, ¿no? Y que te digan, no, es que tú ya estás metida en una secta. Tú solo quieres estar haciendo eso. No, no, no. Esto no es así. O sea, somos mujeres medicinas. De terapias holísticas y de medicina integrativa. Porque integramos todos los cuerpos. Y como lo dijo Les, no sustituye un tratamiento que ustedes estén tomando. Pero sí lo complementa. Y, y todas estas técnicas en conjunto como las trabajan, ahora a mí también me encanta trabajar de tutti frutti así como que lo que necesita la persona, porque no todos necesitan el método UN. No todos necesitan un par de imanes, o sea, depende de lo que la persona necesite, es lo que lo que yo trabajo, ¿no? Integro correcto, todo. Correcto. Pero sí, este, ese sentido de que de que se te va desarrollando y que no tiene nada que ver ni con charlatanería, ¿por qué? Porque biomagnetismo es comprobado por el método científico y la bioenergética está comprobada por la mecánica cuántica. Entonces, ambos están comprobados científicamente y todo lo que hacemos está comprobado científicamente y está comprobado aquí en esta dimensión y trabajamos en otras dimensiones, no trabajamos en esta. Nosotros no somos, somos un médico que trabaja solo aquí con una pastilla de paracetamol y un antibiótico. Trabajamos muchísimas otras cosas y tengan valor, mujeres. Si ustedes les algo les llama, si ustedes saben que tienen eso desarrollado desde niñas, por ejemplo, sanar con sus manos, que es la energía, eso es parte de la mecánica cuántica porque somos energía. Si a ustedes les llama, les vibra, les pica el gusanito de la curiosidad, no le tengan miedo, no le tengan miedo ni a su compañero de al lado que verdaderamente se las va a poner complicada o a su familia o a los amigos, las personas que se alejen de ustedes, va a ser correcto que se alejen de ustedes porque nosotros comenzamos a vibrar más alto y eso va a ser indiscutible y que van a cambiar nuestras amistades, sí, que se van a alejar personas tóxicas de nosotros, sí, y que no va a ser necesario que ustedes les dejen de hablar, que va a crecer su amor interno, su amor propio, sí que van a haber días en que se sientan derrotadas o infelices, sí, pero se puede, se puede. Y lo que viene de regreso, cuando uno da, lo que el universo regresa en bendiciones, cuando uno da, por ejemplo, lo que dice Nora, que tiene su lista de terapias gratuitas, yo también tengo lista de terapias gratuitas y yo hago muchas terapias, es más, yo le pregunto al paciente, ¿esto viene para ti del universo?, si me contesta que sí, su terapia es gratis. No una, su tratamiento completo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el universo te da siete veces siete lo que tú estás dando. Correcto. Y eso es algo hermosísimo, que solamente las personas que trabajamos en la luz y para la luz es que lo comprendemos. Y te dicen, pero es que cómo. Y dices, pues es que lo siento. ¿Y por qué viene? Porque simplemente abres la boca y dirías tú se ponen en tu camino tus maestros correctos y se te abren las puertas mágicamente. Tú dices, ¿cómo? Pues así, simplemente porque viste desde la gratitud, desde el amor, desde la confianza, y entonces todo tu presente cambia. Todo. Como decías, ¿no? comentaste que tú te dedicabas a una cosa completamente distinta a lo que haces el día de hoy. Completamente distinta. no Y, y, y es una polaridad que a lo mejor... Estabas a gusto en lo que trabajabas, pero creo que el día de hoy te sientes plena, en una dimensión completamente distinta. Definitivamente. Eh, también les quiero contar que al principio, mis primeras terapias, eh, después de tanto practicar, ¿verdad? Practicaba con mis hijos, practicaba con mi familia, practicaba con, con un conejo que tenía, este práctico acaba con quien pudiera, pero ya cuando empecé a salir que una amiga me refería a otra, otra amiga me refería a otra porque les había gustado lo que hacía yo, yo me sentía, no me sentía todavía eh, segura de lo que hacía. Eh, me tomó casi como un año para poder cobrar la primera terapia, porque yo sentía que lo que yo estaba haciendo no sanaba. Y entonces, ¿cómo yo iba a cobrar si no sanaba? no Aunque la gente sí se sanaba. Entonces, este, tenía mucho conflicto adentro de mí, mucho conflicto. Y lo que me pasó al principio fue, yo no sé por qué razón, ahora entiendo que es porque me estaba preparando, ¿verdad?, en mi... Mis seres de luz, mi yo superior, mis guías me estaban preparando, pero mis primeros, mis primeros este, clientes, wow, fueron clientes que traían lupus, que traían esclerosis múltiple, eh, diagnosticada, y luego me llegaron personas que yo les encontraba el fenómeno tumoral, entonces, yo los tenía en, en, la, en la camilla y de repente estaba yo haciendo el fenómeno tumoral que en ese tiempo yo todavía no había tomado el, el, el avanzado ni había tomado el diplomado en fenómeno tumoral, más, más como las, lo poquito que Alonso nos daba de eso. Y entonces estaba yo en la camilla y de repente me salía neoplasia maligna yo abría los ojos, me aplacía malina y me buscaba en mi manual, esto es cáncer, ¿qué hago?, ¿qué hago?, me ponía toda nerviosa, ¿y ahora no. qué hago?, ¿Qué, no sé qué hacer, me a loca, agarraba el teléfono, y le decía a la, a la señora, ahorita vengo, y me salía al patio, y le marcaba, Alonso, Alonso, me salió, me a malina, yo no sé qué hacer con eso, ¿Eh? ¿qué hago?, ¿qué hago?, y Alonso me decía, cálmate, cálmate, te voy a guiar, y por eso le tengo tantísimo aprecio a Alonso, porque me tenía tanta paciencia, porque me contestaba el teléfono, porque siempre sabía que si yo le llamaba era una crisis, no era por cualquier cosa. Entonces so me decía, ponme en speaker en el teléfono, ¿ok? Y pregunta todo lo que yo te voy diciendo. Y apunta. Y él me guiaba y me decía, pregunta esto. Vamos a buscar el, lo que está causando la, la neoplasia maligna. ¿okay? Pregunta a ver dónde lo trae. Mira, pregunta esto y si te dice que sí, lo apuntas. Era guiada, era una terapia guiada por el ma maestro en, ese, en esa vez, porque yo había encontrado una neoplasia maligna en una persona que no sabía que traía cáncer. Entonces, era, eran días difíciles. Yo me volvía loca porque, y yo decía... ¿Por qué me llegan a misas personas? ¿Por qué no me llegan personas que solo traigan gripe, que traigan un virusito, un parasitito? Por favor, señor, no me mandes de esos. ¿Por qué me mandas de esos? Y esos eran los que me llegaban. Miren, ya me has practicado las otras? ¿Ya estabas lista? Yo, sí, yo, yo, yo sacaba mi manual. De la, yo ya sé cuáles, cuáles sé. Esas no me las sé. No me las mandes, por favor. Y así me fue, pero el universo me fue enviando, me fue ayudando, me fue me fui haciendo de muchas ayudas, encontré unas aplicaciones buenísimas que traían los pares, que traían cómo hacer el protocolo, eh, cómo saber cuál enfermedad, eh, qué era lo que traía la persona, en fin, ayudé a muchas personas a bien sanar y ayudé a muchas personas a bien morir. Entonces, cuando... Se muere la primera persona que yo traté por dos años. Este, decidió hacer quimioterapia, traía cáncer terminal en varias partes del cuerpo, había metástasis. Yo no sabía nada de eso. Yo le ayudaba, ya no le pude poner imanes porque estaba tomando la quimioterapia y en ese tiempo yo no había estudiado el biomagnetismo inverso en donde puedes poner imanes con quimioterapia. Entonces, en ese tiempo no sabía yo ese, ese protocolo, no, no había estudiado. Y yo iba y le hacía la bioenergía magnética vibracional y le ponía los imanes cuánticos. Entonces me dibujé unos imanes en, un, en una hoja y puse negro y rojo y les puse gauses de 4.000 en adelante y los activaba. En ese tiempo, así trabajaba yo. Y entonces yo iba con la señora y le decía, no le voy a poner imanes porque usted está tomando quimo. Pero cuando yo le hacía el testeo, yo, en mi hojita y en mi mente, yo le ponía los imanes a la señora. ¿verdad? La señora tenía, le habían dado dos meses de vida y duró dos años con las terapias. Este, no, no se le caía el pelo, Nunca estuvo en la cama, siempre mantenía energía. La gente no creía que tenía cáncer porque se miraba muy bien. Pero cuando ella fallece, no sé, para mí fue devastador. Porque mi creencia había subido y cuando ella se murió, había bajado. ¿verdad? Pero este, hablando con Alonso, ¿verdad? me decía, Nora, nosotros pues, son, no somos Dios. Nosotros este, este, también somos, o sea, no somos infalibles, o sea, nosotros vamos a ayudarlos en lo que podamos, pero pues también, ¿no? No, no, no, no, no se puede hacer eh, como milagros, ¿no? Y luego en el área espiritual hubo un maestro que me dijo, Nora, las terapias te van a servir para ayudarlos a bien sanar o a bien morir. Cualquiera de las dos está bien. Y ahí, y ahí entendí yo eso. Es ahí entendí que yo podía, ajá, que yo podía traspasar eso. Habían personas en, en las cuales ya llegaban diagnosticadas con un cáncer y empecé a tomarme la tarea de preguntar si yo podía interferir en ese proceso. Eh, preguntaba cual, si podía yo saber su contrato de vida si me daban permiso de saber cuál era el contrato de vida de esa persona en esta encarnación, si yo podía interferir, no podía interferir, y eso me ayudó a, a ir creciendo. Pero fue ese evento primerito de la primer paciente que yo tuve con cáncer y que falleció, y que todavía la recuerdo con mucho cariño. Entonces, a la par de ella, tuve una chica que venía con lupus, eh, pesaba como 80 libras, el papá me la subió a la camilla la primera sesión. Su cuerpo me pidió nueve, me acuerdo nueve sesiones le hice. Y hasta el día de hoy la chica está trabajando. No volvió a, a padecer de lupus como tal, aunque los doctores dicen que ella todavía trae lupus, pero ella no volvió a padecer, regresó a trabajar, se incorporó y no ha regresado conmigo después de más de seis años. ¿Y, ¿Y pensaron? si te decía a ti su cuerpo que si era lupus o era otra cosa? Porque también hay que mencionar que muchas enfermedades diagnosticadas no son en realidad como lo que comentaste que te habían dicho a ti, ¿no? Es otra cosa completamente diferente, son cuestiones emocionales y ya te fuiste más profundo, ¿no? El hablar de la... Sí, gente. en el caso Las de cosas ella cosas sí de traía... Sí. El en el caso de ella sí traía lupus como tal, pero venía del área bioemocional. Ella traía un shock, o ella traía un bio-shock, en ese tiempo yo no había estudiado eh, la biodescodificación, en ese tiempo no sabía yo de las leyes biológicas de Hammer. En lo que ella traía había sido un bioshock y le había detonado el lupus en ese tiempo. Yo lo encontré como una emoción atrapada. Eh, no trabajé en ese tiempo los focos de Hammer, pero sí había sido una emoción muy, muy fuerte que le había detonado a ella. Y en cuanto la empezamos a liberar y a liberar y a liberar, ella se mejoró. Y todavía está está viva, entonces yo aprendí eso, dije, ok, a ella le ayudé a bien sanar y a la otra le ayudé a bien morir. Entonces es un proceso, pero sí eh, supe, de, supe de alguna terapeuta que ella había hecho dos terapias para alguien que traía cáncer y la persona falleció y los hijos la estaban culpando. La, los hijos la estaban culpando a la terapeuta. Entonces eso sí este, es un poco deprimente, preocupante, porque son personas que no saben, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo y la persona venía ya muy malita, pues era su tiempo, se murió y tuvo la mala suerte que pues la, la terapeuta le hizo dos sesiones. Entonces no, también existe eso. Con esas dos sesiones que le hizo, ¿ella le ayudó? ¿Por qué? Porque hablamos de que las terapias no solamente son en el cuerpo físico, nosotros no trabajamos específicamente en el cuerpo físico, entonces posiblemente esas dos terapias, que es lo que desconocen sus hijos, a ella la guiaron a una luz, a ella la, le, le despejaron toda la bruma, le quitaron toda la carga que traía encima, le soltaron los débitos para que ella ascendiera a una dimensión más sutil, que es lo que muchas veces las personas desconocen. Cuando estamos hablando de temas tan profundos, ¿no? que estamos hablando de, de bioenergética, que estamos hablando de energía, que estamos hablando de contratos del alma, que estamos hablando de que muchas veces ya es un contrato, un acuerdo, y que nosotros no podemos hacer más en el cuerpo físico, pero sí que podemos hacer mucho por el cuerpo emocional. Por el cuerpo mental, por el cuerpo casal, o sea, limpiar ese cuerpo etérico realmente para que entonces la persona cuando trasciende, no cuando muere, cuando trasciende, porque únicamente desprendemos este cuerpo y listo, porque el cuerpo ya no sirve para más, porque es nuestro contrato, hasta ahí llegó. Y de esa manera también es bien importante decir que todos ya sí. elegimos la manera en la que nos vamos a ir, que si se llega a modificar por algunas situaciones, sí que llegan a haber cambios en nuestro plan, de en nuestro contrato de alma, sí, pero que ya tenemos muchos, todo escrito, es verdad, y que nosotros como terapeutas, como mujeres medicina, intercedemos más allá, diría Leslie más allá de lo físico, completamente. Y Correcto. que es algo que en algún momento, ojalá, estos hijos de esta persona lleguen a entenderlo, que esta terapeuta, estoy segura, que todo lo que le retiró le ayudó a que se elevara el alma al espíritu y a una dimensión más sutil de su mamá, que es algo que desconocen y que es algo bellísimo. Yo también he tenido que aprender a través de experiencias como tú, que de pronto eh, te lo dice te lo dice el, el, el, el yo soy de la persona, su mente, supraconsciente, te lo dice que ese es su contrato y que no puedes hacer más, porque dirías tú, yo le pregunto, ¿te puedo? ¿Puedo interferir? ¿Puedo ayudarte en algo más? Y te dice, no, ya es todo. Y tú tienes que comprender y empezar a aceptar que esa persona, tú le estás ayudando a bien morir y que okay. le estás limpiando todo su camino para que ascienda. ¿Por qué? Porque debemos ascender, ¿no? Quedarnos aquí. Yo te doy la palabra. Sí, ya está, está como el lapicito. Yo digo que nos está bendiciendo qué es lo que nos está haciendo. <ríe> y Nari, yo déjenme un ratito. <ríe> bueno, aquí es también donde entra un poquito el recordarnos como terapeutas que no importa que la terapia sea a distancia, tenemos que comentarles a las personas familiares cuando tenemos estos casos tan avanzaditos de que nos manden un escrito en chat que aceptan de que nosotros les hagamos terapia a su mamá, a su papá, a su hijo, a su esposa para que quede como respaldo de que uno y ellos están conscientes que nosotros no hacemos milagros, que simplemente vamos a hacer un canal de ayuda y que si está en las manos de esta persona y en su destino, que siga ¿no? viviendo y que ella vaya mejorando un poco o al menos las terapias le van a ayudar para tener una mejor vida en el tiempo que le toca estar. Pues que ellos entienden y comprenden esa situación. En lo particular, si a mí no me mandan un, algo escrito por ellos, firmadito, yo no le hago terapia a una persona que ya está demasiado avanzada. ¿Por qué? Porque aquí es donde uno corre mucho peligro, especialmente los que vivimos por aquí por los este lados claro El país es un poquito más diferente, pero eh, cuando a mí me tocan estas personas, yo siempre le digo al familiar, usted me hace el favor y me manda un escrito. Quiero ver quién es o me manda un mensaje de voz, escrito y mensaje de voz, porque el mensaje de voz yo lo guardo y también el chat y la conversación la guardo en el instante, le tomo capturas. ¿Por qué? Porque hay veces las personas, aunque estén de acuerdo en que uno les haga terapia y les haga, eh, digamos, conciencia de que nosotros no hacemos milagros, cuando alguien fallece, se les olvida lo que nos dijeron o hay alguien que siempre va a querer ser más listo que el otro. ¡Ajá! Aquí viene una demanda, aquí sacamos dinero. Entonces... Uh -huh. Por eso es muy importante, desde mi punto de vista, hacer ese pequeño eh, o dar esa pequeña idea cuando hacemos terapias así. Y también lo que dicen ustedes, yo estoy muy de acuerdo, que nosotros o, le, o ayudamos a la persona por medio de lo que hacemos, por medio del canal que somos de ayuda a que la persona se ayude o le ayudamos a trascender más tranquilamente o aceleramos un poquito esa situación por medio de liberar emociones, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Entonces, eso es lo que yo quería eh, como aportar un poquito, porque sí ya he escuchado varias personas que han dicho lo mismo, pero es porque se nos olvida ese detalle. Y ese detalle es muy, muy importante porque si alguien viene a mí y me dice algo, le digo, recuerda lo que yo le dije, aquí tengo la grabación y yo también tengo el chat que ustedes me escribieron y me enviaron para que ellos vean que lo que yo hago también no es un juego, que es algo de responsabilidad, ¿me entienden? De ayudar a hacer un canal, más no hacerles un milagro. Bueno, para ese sentido, yo como trabajo bastante en persona, uh -huh. entonces yo sí tengo los formularios que la gente me llena y me firma. Igual, yo. Eh, y, y si son eh, menores de edad, entonces me los firma la mamá. Uh -huh. Es pues que Casi siempre la mamá es la que llega con los niños, entonces eh, yo sí tengo esos formularios firmados. Y hablando un poquito de lo que es el ayudarlos a, a, a trascender, como dice Isa, porque eh, hasta para morir se necesita energía. Si no tienes energía, eh, la persona pasa varios días en agonía y no se puede morir porque no tiene energía para, para morir, ¿verdad? Entonces, mmm, yo tuve un, un, un caso de, de una persona que traía cáncer en los pulmones muy fuerte, eh, Inclusive no le quisieron dar ya ni como ni quimioterapia, ¿verdad? Ya estaba muy, muy avanzado. Y alguien les habló de mí. Entonces me la llevaron, me llevaron a la, a la, al, al usuario. Y yo pregunté si yo podía intervenir en su proceso. Y me dijeron que sí. Me dijo su suyo superior que sí podía intervenir. Entonces yo pregunté si yo podía intervenir para la sanación del cuerpo físico y me dijo que no, pero pregunté si yo podía intervenir para la sanación espiritual y me dijo que sí y para la emocional y me dijo que sí, entonces yo pregunté si yo iba a hacer un beneficio y me dijo que sí, entonces la tomé, tomé la, la persona y lo que sucedió fue que esta persona traía un enojo muy serio, muy serio, que salió durante la sesión con su mamá. Y cuando yo le decía, tenemos que perdonar a la mamá, ella me decía, no, no, y no, y no, y pasaron como unas tres sesiones o cuatro, no me acuerdo, tres o cuatro, como cuatro sesiones y ella decía, no, no, le liberé emociones, traumas, usé muchas técnicas. En fin, llegó una sesión y me dijo, yo le mandé inclusive por escrito que dijera, que solo lo leyera, ¿verdad? Era una carta de, de perdón. Y ese día llegó y me dijo, hice la carta. ¿Cuál carta? Le dije yo. La carta del perdón, me dijo. Pero no así como usted me la puso, me dijo. A mi modo. Dije, oh, ¡qué bueno! Le dije. Me alegra mucho, le digo. ¿Y cómo se siente? Liberada, me dijo. Y perdonó a su mamá, le dijo. Sí, me dijo. Me siento liberada, me dijo de eso. Me tomó como cinco sesiones, ¿eh? cinco, y a la semana falleció. Yo me sentí muy contenta porque yo sé que esas cinco sesiones fueron la evolución de esa alma y que si a ella le faltaba algo para tal vez, tal vez era su última encarnación y tal vez solo le faltaba eso para la evolución a la siguiente dimensión, pues qué contenta yo de haber ayudado en ese proceso, ¿verdad? Y ella murió en su casa, rodeada de los que la amaban, perdonó a Raimundo y todo el mundo, fue una cosa bonita, ¿verdad? Y eso, pues les platico, no fue como la primera que me mandó a la depresión como una semana, que no salía de eso, yo lloraba, yo lloraba como que, no sé, lloraba mucho por esa persona que, que, que había ido, no que se había ido. Entonces, dentro de las sesiones vas a encontrar gente que, que sí cree en esto, gente que sí se deja llevar, que sí se deja fluir y que sana más rápido, y gente que la llevan arrastrada para, para sanarse, pero aún a la gente que la llevan arrastrada, yo sí creo que puede sanarse. ¿Por qué? Porque inclusive en la, en la Biblia, en la palabra dice que hubo una persona que sus amigos lo llevaron donde estaba Jesús, quitaron el techo, lo metieron por el techo, lo bajaron para que el Señor lo sanara. Él iba moribundo, él no sabía quién era Jesús, él no sabía nada de la sanación, los amigos habían escuchado que este hombre sanaba con las manos y lo llevaron. Y cuando Jesús lo sana, le dice, por la fe de aquellos, te voy a sanar. O sea, aquellos lo arrastraron, lo trajeron arrastrado, ¿verdad? Entonces, a veces te llevan gente a tu, a tu terapia, que los llevan arrastrados y tal vez ni quieren o no saben o no creen, pero por la fe de aquellos, este se va a sanar. Entonces hay que atender a todos, a los que creen, a los que no creen, a los que llevan enojados, a los que no llegan enojados. Yo me recuerdo que um, tuve una, un paciente que su mamá lo llevó al niño y estábamos haciendo la sesión... Y el niño traía una mala energía, pues para los que conocen del protocolo Ashaika, tenemos una listado de malas energías. Y el niño traía ahí una mala energía que era um, percepción de familia tóxica. Entonces yo le estaba diciendo al niño, no, pues vamos a eliminar unos pensamientos ahí que tú traes, que yo creo que piensas tú que en tu familia hay unos cuantos tóxicos, pero pues ¿en qué familia no hay? Le digo yo, en todas las familias hay tóxicos y a veces hasta uno es el tóxico, ¿verdad?, y haciéndole ahí el chiste al niño, y este, le digo, pero mira, vamos a cambiar lo negativo en positivo. Bendícelos, mándales blessing a la gente que es, que tú crees que es tóxica, ¿verdad? Y estábamos en eso, y el niño se voltea donde está sentada la mamá y le dice: Te bendigo, madre, te bendigo. Y la mamá dice, yo soy la tóxica. Y el niño se empieza a reír y le dice, te bendigo, te bendigo. Y la mamá no sabía si reírse, si llorar o qué, ¿verdad? Y yo, oh, yo me empecé a reír, pero dije, ay Dios mío, ¿verdad? Bueno, pero como la mamá también es mi clienta, soy, ya los conozco. Entonces, ah, durante el día, en la tarde, me manda un texto la mamá y me dice, Nora, ¿qué cree? Dice, mi hijo no ha dejado de bendecirme. Dice, no ha parado de bendecirme todo el día. Todo el día estaba el niño, te bendigo, te bendigo. Y le digo, pero imagínese qué bendición, cambiamos lo negativo en positivo. O sea, ahora el niño la está bendiciendo. Tal vez nunca le había dicho, te bendigo madre, y ahora la bendice, ¿verdad? Entonces, esas historias que, que te llegan, que son bonitas, dices, guau. Wow. Eh, y al niño, el niño, ah, el niño es el que le dice a la mamá ahora, llévame con Nora, llévame con Nora, me encanta ir allá con Nora, ¿verdad? Hablando de, de los testimonios que les digo que he recolectado, tantos testimonios de personas diferentes, unas personas que, que me dicen que pues que sí se han sanado, otros me dicen que, que han evolucionado, algunos han incursionado en las terapias, algunos han empezado a estudiar, algunos han empezado a irse a retiros holísticos o espirituales derivado de las terapias. Y qué bonito es eso, ¿verdad? Qué bonito es ser uno, eh, una inspiración. Inclusive, fíjate, yo uh, corro, ¿verdad? me gusta correr, hago la maratón de Los Ángeles, que ya viene la próxima semana, el otro domingo estamos en la maratón, son, cinco, son 42 kilómetros, 26 millas y ayer, justo ayer, eh, yo puse un, un, en mi historia este, que iba, iba haciendo mi entrenamiento y como está lloviendo muy fuerte aquí, pues me tocaban hacer diez mías, pero estaba bien fuerte la lluvia, pues yo me fui a correr, y, y gracias a Dios que mi esposo me apoya, yo le dije, me vas y me cuidas un rato, porque me da miedo ir en la lluvia y solita, y ya me fui, y yo puse ahí en la historia, dije, con lluvia o sin lluvia, yo me toca correr, ¿verdad? Iba corriendo. Y en la tarde me entra un texto de una clienta mía, y me dice, eh, con la historia, y me pone, ¡Wow! Dice, ¿sabes que inspiraste a mi hija? Dice, cuando viniste a hacernos las, las terapias y nos contaste que corría la maratón. Dice, ¿y ella te ha seguido en las redes sociales? Y dice, la inspiraste tanto que se registró a la maratón. Dice, y la va a correr este domingo que viene. Dice, ¡Wow! ¡Qué increíble! Tú ni sabes. Yo no sabía. No sabía que había inspirado a una persona o a más, no sé, para que corra la maratón. ¿Verdad? Y también... A otras que para que estudien, han empezado a estudiar con Alonso, han empezado a estudiar método Yuen. Este, tengo una clienta que ya hace rato que no la veo porque está en todos los en vivos del ingeniero eh, Pepe, está en todos los en vivos de Alonso, está en todos los en vivos de todos los terapeutas, ya casi no viene conmigo a terapia porque se sana sola. Imagínense qué maravilla. ¡Qué maravilla! Es una maravilla. Yo me siento feliz y agradecida de poder aportar eso al servicio de la humanidad. Exactamente, Nora. Acabas de dar con el clavo, por eso esta tu casa, actualización sistémica, te invito y hemos estado invitando a personas así como tú, precisamente con ese con esa calidad humana, con ese amor que se desborda, con esa luz, con esa calidad de inspirar a los demás, porque eso es lo que nosotras queremos precisamente con este programa, ir más allá de lo que ya se conoce, ayudar precisamente a que encuentren sus caminos, a que se reconozcan, a que se valoren, a que se amen hombres y mujeres. No solamente las mujeres, hombres y mujeres. Nosotros hablamos del divino femenino y divino masculino en ambas personas, hombre y mujer. Y verdaderamente sí eres una inspiración y qué gusto que puedas tener esos testimonios y que estoy segura que no solo es uno, que tienes muchísimas historias que podrías compartir con nosotros, por lo cual te vamos a extender la invitación para una nueva fecha para que vengas a hablarnos de otro tema, el que tú elijas, porque vamos a tener también el mes del niño, en el que vamos a tratar de abordar todos los temas posibles acerca de los niños, y también el mes de la mujer, y luego el mes del papá, del varón, la familia, vamos a hablar de todos los temas que tú sabes que son tan importantes ponerlos sobre la mesa, tan importantes que las personas toman, tomen esas riendas del amor porque como bien lo dijiste, sin juicios, sin juicios, desde el amor y decir yo puedo, yo puedo, yo me lo merezco y salir adelante. Y salir adelante y cambiar su presente absolutamente desde simplemente pensarlo y agradecerlo. No lo tienes, pero tú agradécelo como si ya lo tuvieras y entonces va a llegar a ti. Es maravilloso, de verdad. Espero que nos compartas en la actualización sistémica tu foto del maratón. ¿Verdad, Joyce? Claro que sí. Vamos a estar esperando claro tu sí. foto de que estás en el maratón. ¿Cómo no? Claro que sí, porque de verdad que eso es inspiración, entre muchas otras cosas que nos compartiste. Y bueno, algún consejo que le puedas dar a las mujeres en este momento, a esa mujer que, que tiene ese gusanito, esa cosquillita, pero que siente que es pecado, que vive en una familia así como nos tocó a nosotras, súper católicas, y que nos decían, no, ¿cómo te vas a meter a eso? Es... ¿Qué consejo le puedes dar a esa mujer o a esa chica? A lo mejor es una adolescente, una niña de 12 años, de 10 años, que trae eso de querer sanar y ayudar. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo le daría el mismo consejo que yo tomé para mí. Eh, yo no conocía nada de, de lo que hago ahora. Pero lo que yo sí sabía era que yo quería cambiar. Lo que yo sí sabía era que si otros podían cambiar, si otros tenían lo que yo no podía tener, yo sabía que yo podía. Hablando, por ejemplo, eh, si yo estaba padeciendo de salud y yo veía a otras personas que tenían mi misma edad, y estaban sanas, yo decía, algo debe haber, por lo cual ellas están sanas y yo no. Si yo no estoy feliz, pero ella está feliz viviendo en este país, viviendo tal vez en la misma ciudad que yo, o una compañera tal vez de escuela donde yo iba a aprender inglés, o yo decía, si ella pudo, pudo aprender inglés, pudo aprender inglés, yo también puedo. Entonces... Basándonos en ese poder de que si otro puede, yo puedo, yo le digo a las jovencitas, a las adolescentes, eh, me encanta ver adolescentes que están hoy en día en las redes sociales, hablando de, de alineación de chakras, inclusive hablando del tarot, para mí era un tema místico, para mí era un tema prohibido el tarot. o sea, Era algo de lo que no podías hablar. Eso es, eso es del diablo, eso es malo. Y hoy por hoy hasta tomé un curso del tarot. Aprendí qué significa cada carta. ¿Qué quiere decir que la torre esté para abajo, que está para abajo? ¿Qué significa la espada? ¿Qué significa la ropa? ¿Qué significa esa reina que está empoderada? ¿Qué significa si te sale la muerte? Yo sé, si te sale la muerte es que te vas a morir. No, significa que todos tus proyectos... Este, están ya terminados, que comiences algo nuevo, que te muevas, levántate, ¿no? So, todo eso lo aprendí en un curso que tomé de eso. Entonces, uh, yo le digo a la mujer de hoy, ya sea niña, joven, adolescente, que se levante, que luche por lo que quiere, que luche por sus derechos. Me encanta ver a los jóvenes luchar por sus derechos. Yo tengo, mi hija mayor tiene 23 años, este, trabaja, en la universidad, estudia en la universidad y trabaja dentro de la universidad y es, está a cargo de una oficina que eh, ofrece los servicios para las, la comunidad eh, afroamericana, para la comunidad latina, eh, para que conozcan sus derechos, conozcan de dónde vienen, conozcan qué, a qué tienen derecho, ¿verdad? Y me encanta eso, que mis hijas también luchen por eso, que, que no se dejen que vean eh, que, de qué son capaces, ¿verdad? Qué pueden alcanzar, qué está dentro, qué pueden potencializar para poder alcanzar aquello que necesitan. Entonces eh, hablemosle nosotros. Le voy a hablar en este momento a las madres. Madre, háblale a tu hijo, a tu hija. No solo a las mujeres, a los hombres también. Háblale a tus hijos. Háblale desde el corazón al corazón y háblale al consciente, no consciente, al subconsciente. Yo me acerco a mis hijos, a veces están dormidos, y me acerco a darles un beso y le digo, despiértate, despiértate, wake up, wake up. No le estoy diciendo a él, le estoy diciendo a esto, a esto, a la energía, despiértate, despiértate. Dile a tus hijos. Que se despierten, que despierten el, el, el, la energía de los cerebros, la energía del, del ser, de todo ese ser maravilloso, de lo, de lo conocido y de lo no conocido, porque nos dicen, este es tu cuerpo y tiene siete cuerpos, este tiene cinco cerebros. No sabemos, tenemos más de eso, somos un ser infinito, infinito. Y... Y tú le debes decir a tus hijos, despierta ese ser infinito que está dentro de ti. No tienes que decírselo con palabras, dale un beso y dile, despiértate en tu mente. O en inglés, como ellos nacieron aquí, pues diles, wake up, wake up. Entonces yo le digo también al vecino del que duerme conmigo, a mi chicloso, cuando está dormido, despiértate, wake up. A veces sí lo despierto y dice, ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Duérmete, duérmete otra vez, pero despiértate, despiértate. So, es importante que despertemos a nuestros hijos, es importante que estemos alertas y que esta generación de nosotros deje un gran legado a la generación que viene, ¿verdad? Porque pues no somos eternos, nos vamos a ir, vamos a desencarnar, vamos a dejar este, este traje que nos prestaron el, a mí me prestaron uno bien bonito, quiero que sepan, ¿eh? Este que me prestaron está bien bonito. <risa> a mí me gusta sí, mi traje. Sí. <risa> Entonces, pero lo vamos a dejar, ¿verdad? Lo vamos a dejar al, al trascender. Entonces, dejemos un legado y que nuestros hijos agarren la batuta. Así que, mujer, tu responsabilidad es que tus hijos agarren la batuta de lo que tú estás haciendo, de lo que estás dejando, ¿verdad?, si no, hubo, si no todos tus hijos, aunque sea uno, siempre va a haber alguien que prosiga, así como las generaciones de nosotros, que alguno de nuestros ancestros lo trajo y por eso nosotros lo estamos llevando a cabo. ¿Te tocó? ¿Te tocó? A mí me dijeron, si en tu familia no había ninguno quisiera lo que estás haciendo, te tocó. Pues nos tocó. yo yo te tocó, Isa te tocó, ¿verdad? Y qué bueno, yo las quiero felicitar por ese programa que han realizado, que están haciendo. He seguido a Joyce desde que éramos compañeras. Desde que Alonso decía, salgan en las redes sociales. Yo miraba a Joyce y decía, qué atrevida. ¿Cómo, sa cómo hace los, los, los testeos en, en el Facebook? Con sus manuales. Y se tardaba porque le, le costaba encontrar los padres en las hojas. Yo decía, yo la admiro, qué atrevida. Yo no, yo no he hecho nunca un testeo, una terapia. En Facebook, en vivo. ¿eh? He hecho programas, tengo mi programa en YouTube y lo que sea. Pero yo admiro a Joyce porque desde que Alonso la mandó, ella lo hizo. Y yo decía, wow, qué impresionante. Yo como soy más tecnológica, pues yo mis manuales todos los metí a, a la, a la, al teléfono, al iPad, y yo ahí no soy de hojas, no no no los encuentro rápido pero felicito a Joyce, a Leslie, a Leslie la conocí aquí en una feria holística, en donde me invitaron para ir, en mis inicios que les digo, me dijeron, ¿quieres venir a una feria holística? ¿Y qué hacen? No, pues ahí ponen todos los terapeutas su, su cama, su mesa, y les damos, oigan esto, 15 minutos por terapia. ¿Se acuerdan cuánto me tardaba yo? Tres horas, tres horas, y me dijeron, tienes 15 minutos. Y dije, ¿qué voy a hacer en 15 minutos? yo no sé, yo no puedo hacer nada en 15 minutos Alonso voy a ir a una feria de, de terapias y solo me van a dar 15 minutos ¿qué hago? dice, pon el top 10 de Alonso y hazles una liberación de emociones ¡Ah! dije, qué impresionante ¡Ah, qué listo mira, dicho y hecho me fui a la feria Claro, no me alcanzaban 15 minutos, mentiras, me tardaba un poquito más. Pero hice lo que Alonso me dijo, ponía el top 10 de Alonso, liberaba emociones y se iban como 20 minutos, ¿verdad? Y ¿saben qué pasó? Que a la siguiente vez, en lugar de tener 5, habían 20 personas en la línea esperando. Entonces, me dieron como las ocho de la noche y la señora de la feria me decía, apúrate porque ya vamos a cerrar. Y yo no sacaba a la gente porque había mucha gente que estaba encantada con las terapias. Ahí conocí a Leslie, ahí fue que conocí a Leslie. Entonces han sido muchas cosas bonitas que me han pasado, muchas experiencias locas, pero he aprendido muchísimo. Y aquí tienen pues su humilde centro, estoy en la ciudad de Silmar, en Glenox y Harvard Ahí tengo un pequeño consultorio, ¿verdad? Eh, las clases también las doy a veces en persona y a veces las doy por vía Zoom. Y este hago terapias a distancia, hago terapias por teléfono, videollamadas. Todavía uso la técnica de antena porque a muchas personas les gusta llegar a que les haga terapia a sus hijos y uso el cuerpo de la mamá y se sienten muy cómodas. Tengo muchos testimonios de eso. Este, en la próxima en la próxima vez que me inviten les voy a, les voy a grabar los, los testimonios para que los puedan escuchar. Oh, bueno, muchas gracias. Un placer para mí también que estés aquí porque desde que nos conocimos ahí con el profe Chaiska, gracias a Dios hemos tenido una amistad muy, pero muy bonita. No nos saludamos a cada rato porque cada quien en su trabajo de repente yo la saludo y me contesta, ya yo la saludo y ya me contesta, pero sabemos que es porque nuestro trabajo, pues en veces no nos deja tomar el lunch, como dice el americano, el almuerzo, pero sí sabemos que aquí estamos siempre juntitas de corazón y de mente y que cuando nos necesitamos, ahí estamos. Correcto, correcto. Y lo más importante que les quiero decir también a las terapeutas es que no sean solo terapeutas, sean también consejeras, sean también esas personas que... La persona te pueda mandar un mensaje o llamarte en un momento de angustia y que tú le puedas contestar, que tú le puedas dar una palabra de apoyo, que si están pasando por un duelo, les puedas mandar esa energía vibracional para para pasar el duelo. verdad Yo he tenido gracias a Dios eso. Eh, con el maestro Alonso, Alonso ha sido para mí mi coach, mi consejero, y no solo en las terapias, yo he tenido eh, eh, situaciones personales eh, de consejería, por ejemplo, que yo le digo, le pongo un mensaje y le digo, oye maestro, estoy pensando invertir en esto, ¿has oído algo de eso? ¿Tú me puedes informar? Inmediatamente me contesta o me llama y me dice, ¿sabes qué? Yo escuché que esto no sirve, la, la, la, la. No lo hagas o sabes qué si esto está muy bueno, métete, yo ya me metí. Entonces ha sido no solamente un maestro en el área de la salud, sino ha sido un coach, verdad? Alguien que a quien yo puedo pedirle un consejo. La otra vez le mandé un video y le digo, oye maestro, mis hijos están escuchando un video que está muy feo, muy malo. Yo escucho unos Hertz de frecuencia muy feos porque cuando yo los escuché me, me, me, me alteré, me alteré mucho mi, mi, mi sistema, pero no estoy segura. Puedes escuchar el audio y ver si hay algo ahí que, que no está bien. Y le mando el audio, el, el video, ¿no? Está en YouTube. Y como a los dos minutos me contesta, ¿por qué me están mandando esos videos? Me dolió la cabeza, no me puedo quitar ese dolor. Y pégale unos chancletazos a tus hijos, que dejen de estar oyendo esos videos. Que Ya me dijo, no, dijo, sí, esos GER de frecuencia, ya hasta los analizó cuántos traía y por qué venía una vibración tan bajísima, bajísima, bajísima, ¿no? De esos videos que andaban. Miren, eran unos videos sin mentirle que en cuanto salía el video tenían más de 3 millones de vistas, de puros niños, ¿eh? Y supuestamente lo, el creador es un niño de 15 años, supuestamente, porque nunca sale, ¿verdad? Entonces, esa parte de, de como terapeuta, yo te la quiero um, como decir, contar, de que tú como terapeuta sé eso, sé esa, esa asesora, esa persona que escucha, eh, que no importa si es por la terapia, eh, si te llaman Joyce, oye Joyce, fíjate que voy a ir a una fiesta, pero no me siento bien con este vestido. Y que tú digas, ay, ¿por qué me estás preguntando eso? No importa, tú le puedes ayudar con tu bioenergética, porque le puedes preguntar a tu yo superior, oye, ¿sí le beneficia el color azul o le beneficia más el rojo? Y le puedes decir, oye, tu yo superior dice que te beneficia más el rojo, ¿verdad? So, ese tipo de cosas hace la diferencia en una terapeuta. En mi opinión. Qué eh, buena idea. Yo le voy a decir aquí a mi susodicho. oye, en él dice mi yo superior que me sugiere dos, tres nuevos, cuatro camisillas nuevas para subirme vibración. No me van a echar la culpa ahí, señor, señor de Joyce, por favor. Nelson. Bueno, chicas. Este, antes de despedirnos, solamente queremos invitarlos, a recordarles que el 25 de marzo tenemos el taller sobre eh, abundancia, y no solamente es la abundancia del dinero, sino la abundancia de la salud, la abundancia de despertarnos, de despertarnos, porque en veces estamos en el corre, corre, y no nos damos cuenta de la abundancia que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras cosas, en nuestros hogares, ¿okay? en el trabajo. Entonces, todas esas cositas las vamos a tratar. Va a ser eh, como una ensaladita llena de amor, de despertar en la abundancia de todo lo que nos rodea. Yo quería eh, que revisaran el enlace, porque yo traté dos veces de registrarme y no se puede porque te manda a que te hagas sign in en tu Google account. No sí. es un formulario de registro directo. Sí, sí es así, Norita, sí es así. Tienes pero que... pero lo, que, lo que pasa es que muchas personas, como han sido hackeadas, ya no quieren firmarse con su password porque te dice, fírmate en tu Google account y pon tu password. Y mucha gente no quiere poner el password. Ya no quiere poner password porque han sido hackeadas. Entonces, sería tal vez de revisar el formulario o rehacer un formulario que en cuanto entres sale el nombre completo, la, la, la, y te registras. Es que mira, por ejemplo, como eh, realmente el formulario es el primero que estamos lanzando precisamente para hacer la agenda, tienes que registrar, pero sí es un formulario seguro. Entonces sí pueden con toda confianza abrir porque entran y entonces ya ustedes le van a ingresar la información al formulario. El formulario no cuenta con la información del nombre ni del correo y aún así cuando te lo mandan ya a tu nombre, tú tienes que volver a iniciar sesión porque es la manera en la que Google a ti te certifica que eres el usuario que está respondiendo el formulario para que nosotras a su vez recibamos esa información sin que sea fraudulenta o que lleve algún virus. Por eso es que Google puso esa, ¿cómo decirte?, restricción de que para llenar formularios tienes que ingresar con tu, con tu usuario y contraseña, te abre el formulario y ya le das enviar pero sí, esa es la manera en la que Google maneja los formularios, porque si lo haces abierto, cualquier persona podría alterar la información que está en el formulario. Sí, yo porque yo lo compartí con varias personas y esas personas me dijeron que veían sentían que no era seguro porque al nomás entrar decía, sign in y pon tu password. Entonces, eh, y pues en, en, otras, en otras páginas, cuando te registras, tú haces clic y te lleva directo a la forma de registro en donde queda el nombre completo y el correo electrónico y ahí es donde se registran. Pues, entonces, yo como lo compartí con otras personas, por eso lo quería platicar y que lo explicaran ustedes para que la gente se sienta segura de poner su password al entrar al enlace. No, y te agradecemos muchísimo el comentario. Vamos a buscar, si no, también otra opción eh, para que puedan registrarse. Eh, acuérdense que pueden hacerlo directamente con Joyce, con Leslie o conmigo, dejarnos sus datos en mensaje privado eh, dentro de Facebook, de la página de actualización sistémica. y si de esa manera se les hace más cómodo, no hay ningún problema, se pueden comunicar a través de los mensajes. Te agradecemos mucho el comentario, porque si, sí, este, de pronto, bueno, yo también sí ibas a mencionarlo, que para este, registrarse en el formulario debían entrar en su cuenta. Pero si esto les ocasiona así como que medio ruidito, pues no hay ningún problema, cambiamos a que sea una opción más fácil para todos y vamos a tratar de buscar otra aplicación que no les pida eh, su registro como usuario, sino nada más que llenen la información. Claro, sí chéquenlo ¿no? y chéquenlo de acuerdo a la gente que ya se registró, si, bueno. si lo han estado haciendo bien o no. A mí me, me comentaron eso dos personas a las que les dije, este es el enlace para un taller que va a haber, si se quieren registrar y regístrense. Y de hecho yo cuando lo abrí, sí es cierto, yo cuando lo, le hice clic, me abrió Google y dice, sign in, eh, ponga su password. Aquí también lo que podemos hacer, si usted pues no puede también, porque hay personas que no pueden, eh, no tengan problemas comuníquense conmigo en mi perfil, en mi WhatsApp, eh, si no quiere irse a la página también. Lo importante es que no tenga usted eh, ningún problema ni ninguna duda de cómo usted puede localizarnos. Se hizo de esa forma porque es más directo, ¿no? Pero si no puede, como estas personas que no quieren poner el password por alguna situación que les haya pasado también en el pasado, es entendible que se comuniquen conmigo personalmente, con Leslie, con Isa, y nos dejen mensaje en nuestro Messenger, el de la página, en nuestro WhatsApp personal. No hay ningún problema. Nosotros ahí siempre la vamos a atender igual como en el otro. Así es que tiene varias opciones. Correcto. Perfecto. Ahí está, perfecto. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, hubieron muchas saludos y vieron muchos comentarios, pues no los pudimos ver porque estábamos bien ocupadas, pero gracias a todos los que se conectaron y a todos los que van a ver en diferido el programa. Porque, Así es. Yo, tú siempre das los saludos y hoy se te olvidó. No, no, en mi video, sino que como no me miraban, yo dije, pues no las interrumpo, ahí las dejo que hablen, está bien buena la conversación. No lo hice. Violeta Alarcón, hay personas que no tienen Gmail y esa es una de las cosas que también quería mencionar. En lo particular yo no uso Gmail, pero me tocó abrir uno porque tenía que actualizarme, por eso se llama actualización sistémica. Pero si usted no, no tiene Gmail y no quiere abrir Gmail, también puede usar AOL. Yo tengo AOL, pero es mejor hacerlo por WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí me yo la puedo llamar, usted me puede llamar y también este, me puede dejar mensaje. En actualización sistémica está mi número de teléfono y mi información. Así es que no se preocupe si no tiene Gmail porque no es tampoco obligación. Lo que queremos es que usted participe en el taller de la abundancia y de que salga una persona renovada en muchos aspectos de su vida. Bueno, es correcto. También está el enlace directo para el grupo de WhatsApp de actualización sistémica. Vamos a quitar el formulario para evitar confusiones y vamos a dejar en el post únicamente el enlace directo del grupo de WhatsApp. Exacto. Para que así sea más fácil para todos, igual y, y vemos, eh, checar si abrimos en plataforma como Telegram, para que sea también otra opción, dependiendo lo que use eh, las personas y puedan registrarse sin problemas. Sí, porque aquí es donde están diciendo también que hay gente que quiere estar, pero que tampoco quieren poner su información, porque es lo que dice Nora, hay gente que tiene un poquito de recelo por situaciones que le pudieron haber pasado en el pasado, y es entendible, eh, pero lo hicimos por llevarlo en orden. Para nosotros es también eh, fácil, pero si tienen esta situación, no se preocupen. a WhatsApp okay. y ahí lo puede hacer. Bueno, chicas, bueno, Nora, un placer tenerte. Vamos a hacer otra, el número dos. <risa> claro que sí, con mucho gusto. Lista, presta y dispuesta, ya saben. Eh, abrazos para ti. Isa, como siempre, gracias. Tus últimas palabras para retirarnos. Ay, Mis palabras son de muchísima gratitud. Gracias, Nora, por todo lo que viniste a aportarnos. Que muchas personas puedan escuchar y que resuenen en sus corazones, en sus mentes y en su espíritu todo lo que viniste a compartirnos. De verdad, te agradecemos muchísimo. Así como a cada una de las personas que estuvieron con nosotros y que van a verlo en diferido. Gracias, gracias, infinitas gracias. Y ya sabes, ¿eh? te tenemos apartada para otra fecha, así que ve pensando el tema, maravillosa mujer, qué gusto, qué placer conocerte verdaderamente y espero que me cuentes muy pronto como tus amigas. También. Claro que sí, ya desde ya, muchísimas gracias a, a todos, feliz y agradecida de siempre estar compartiendo eh, con todos ustedes y con toda la gente que nos va a ver en diferido, ¿verdad?, Toda la gente que ha compartido y sabemos que estos programas van a llegar a muchas personas durante el tiempo. Las van a seguir viendo, las van a seguir viendo y van a llegar esas, esas mm, semillitas, van a llegar a las demás personas. Así que yo, pues lista y dispuesta, ya saben, cuentan conmigo cuando quieren, cuando gusten. Aquí estoy. Ok, gracias. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye para todos. Bye bye para todos. Hasta luego.